Ya estamos de vuelta aquí en Emprendidos con nuestro invitado, que ya es parte de nuestra casa porque ya ha estado con nosotros, eh, nuestro economista Bernardo Jabalquinto. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Mira, un tema, varios temas, la verdad que eh, le están afectando a, todo, a toda la gente. Eh, la estanflación, ¿Qué, ¿qué significa ese concepto? Bueno, mira, se usa muy poco en, en términos económicos porque no ocurre frecuentemente yeah. Pero nosotros en, en Chile, en este minuto estamos viviendo justamente ese momento y lo voy a tratar de poner de la forma más simple para que todos podamos entender lo que significa yeah. Entonces, cuando hay una eh, este fenómeno es que hay un poco crecimiento de la economía, uh -huh. pero la inflación sigue creciendo. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que tomar medidas para poder hacer que el país crezca uh -huh. y se pueda nivelar nuevamente a los, a, lo, a los estándares que teníamos antes, que era un crecimiento de un, suponte, un 4 y siempre la meta máxima del Banco Central era una inflación de un 3%. Yeah. Entonces hay un poder adquisitivo ahí, que uh -huh. la gente puede manejar su dinero. Pero si tú tienes una, supongo en este minuto nosotros el crecimiento es un menos 6% y tenemos uh -huh. un 8% de inflación, Let's o casi yeah. un 9% ya, al 10%, o sea, estamos realmente... Eh, con problemas. Estamos en una situación muy, muy, muy compleja. Muy ¿Sabe ¿Sabes qué? Nos salimos a la calle, eh, Bernardo, y le preguntamos a la gente eh, cómo le afectaba el costo de la vida. Vamos a ver qué, qué nos respondieron. ¿Cómo le afectado en este momento el alza de costo de vida? Eh, como a todos, yo creo que sí, mucho. Ha afectado bastante. Todo lo que es las alzas de, de... Bueno, lo bueno acá en el país, que por lo menos se estancó, no va a subir el metro ni la locomoción pero el petróleo, eh, horroroso. Nunca habíamos, que yo me acuerdo, nunca habíamos tenido alzas tan importantes. El aceite, o sea, jamás había visto un, un litro de aceite en mil pesos. En mi caso, yo para tener, digamos, un ingreso, digamos, bueno, yo tengo que estar aquí haciendo turno extra. La única manera, la empresa me da esa oportunidad. Y eso es lo que tengo que hacer. O sea, que yo ponga, con un sueldo que tengo... Eh, no es que no me pagan mal, pero tampoco me, me pagan bien, no me alcanzan, ¿me entiendes? Porque todo sube. Se hace como cada vez más difícil sostener una casa, eh, siendo que por ejemplo yo soy profesional, mi marido también, tenemos un buen trabajo y hay buenos ingresos, pero los costos de vida han, han subido así pero inmensamente, como que ahora uno compra menos por la misma plata y se hace cada vez más difícil estar eh, incluso con las cosas básicas. De... ¿En qué producto lo estás viendo? La alimentación sobre todo. Eh, carnes, verduras, eh, todas las cosas eh, básicas del hogar, del supermercado, demasiado, demasiado caro. Tengo una parcela con animales y eso ha encarecido todo, de, partiendo desde el estallido social, pasando por la pandemia, recuperándonos de eso y además ahora con que ha subido todo. ¿Y bueno. ¿Qué productos has visto tuvo esa alza? Eh, partiendo por el alfalfa, el maíz, eh, los fideos, pongámosles el aceite, el combustible, eso, el combustible ya encarece todo, hasta para moverse, para ir de compra. Bueno, con la nueva toma del presidente habrá que esperar un poco más para ver qué soluciones eh, se espera aquí en, en, en el país y en, en toda la economía del, de Chile. Pe. Todo ha subido, incrementando bueno, el gasto. Eh, en todas nuestras cosas, los consumos básicos, eh, los servicios básicos también han aumentado. En todos los productos, combustible, alimentos, si, si sube el combustible, sube el alimento, así que se, todo está caro ahora, todo, aceites, pan, cosas del día a día. Complicada está la gente, difícil está la situación. Oye Bernardo, ¿y qué se puede hacer para que este fenómeno de la estanflación pare en Chile, se detenga un poco? Mira, las medidas que se pueden tomar uh -huh. son súper simples. Pero lo que yo no logro entender es que las autoridades económicas y financieras del país no las hacen. Porque si, si tú sabes, por ejemplo, van a, van a, eh, dijeron que van a congelar los precios. Sí. ¿Ok? Sí. O sea, no no no deberías decir eso. Tú lo que deberías hacer es subsidiar, por ejemplo, eh, si el costo de, de, de, una, de una micro. Ajá, que le van a subir, que le dieron 30 pesos. Que lo, lo suben a 30 pesos. Claro. Si hicieran un subsidio y lo bajaran a 500 pesos, yeah. entonces ahí sí tú estarías ayudando a la economía para que la gente se sienta un poco más holgada y tenga dinero para poder pagar lo que está, sigue subiendo. Uh -huh. Entonces, si, si tú vas a hacer eso y, y lo logras en todos los, eh, en, en, en todo, en, en los alimentos, digamos, en la gasolina, entonces eso sí alivia y la inflación deja de seguir creciendo entonces pero eso no ocurre pero porque cómo se porque en el fondo cómo van a subsidiar todas esas cosas de dónde se saca la plata para hacer eso o existe la plata para hacer eso Chile tiene unos fondos soberanos gigantescos que tiene dinero para poder ir y tomarlos y subsidiar esas cosas entonces Mira, segunda persona que nos dice lo mismo te das cuenta <risa> ¿Ah? otra vez el barco eh, Enrique dijo exactamente lo mismo Claro, te das cuenta, entonces dinero hay Lo que pasa es que yo no entiendo por qué no lo hacen O sea, yo no sé si tiene algo que ver con las AFP Que, que las quieren, suponte, mantener Ajá. Y convertirlas, digamos, en, en parte del Estado Que es algo totalmente injusto Porque si yo tengo mi dinero en las AFP yo eh, Y si quiero dejar ese dinero que eh, lo herede mi familia eh, ¿por qué no me dejan hacerlo? O claro, sea, obvio es, es plata mía, digamos es mi dinero o sea, entonces, mejor no tenerla en la AFP meterla en el banco y si tú te falleces se la dejas a, al resto de tu familia pero porque se tiene que quedar un, un, un grupo de gente privada con tu uh -huh. dinero eso uh -huh. es, es totalmente injusto bueno, entonces pero tratando de, de llegar al tema este de la inflación mira, hay herramientas que son sumamente eficaces si tú, eh, en el, el, como autoridad ¿Ya? del país, la, man, la manera más fácil de frenar la inflación es subir los impuestos. Si tú subes los impuestos, ¿ya? No, no digamos que lo vas a subir para el resto de, de, de la vida. Tú dices, por un, por un voy periodo. dado a que hay una alta inflación, yo voy a subir los impuestos por un mes. ¿Ya? ¿La gente, tú crees que va a querer pagar más impuestos por un mes? No, ¿no es cierto? No. Uh -huh. Van a bajar los precios. Porque si venden más, van a tener que pagar más impuestos. Y les duele el bolsillo. Ajá. Uh -huh. Entonces bajarían los precios. Ah. Entonces, el Banco Central no está haciendo, no está haciendo bien haciendo las cosas. No está haciendo bien su pega. ¿Ya? Pero ¿qué, qué, qué cosa más rara, ¿no se entiende? Porque por lo que tú dices de la AFP. ¿Pero será ese el fondo? Si, si dices que existe el dinero, entonces ¿por qué estar pasando lo que realmente... Se, porque lo que se está viviendo de verdad es grave. Sí, grave. Es una situación muy grave y la vemos todos el día a día. Porque antes, cuando nosotros nosotros veíamos... La, ya, éramos más chicos, qué sé yo, la gente... Eh, veíamos las noticias, hablaba del IPC. De, uno en realidad como que decía el IPC y todo eso. Temas que uno ni se metía, porque no. no realmente no tenían que ver con uno, como que uno encontraba que no tenían... Pero hoy día todos sabemos perfectamente, porque lo estamos viviendo en carne propia, sí. lo que es. Entonces como que tú dices, ¿y ¿para dónde vamos? Porque es tan complejo eh, los los valores que hay hoy día, ¿cómo ha, pero en, un dos, en dos meses, ¿cómo ha subido los costos así? Por eso yo, bueno... Lo siento por el ministro de, de Hacienda, ¿me sí. ¿entiendes? O sea, pero a mí eh, yo no sé cómo ponen a, a un ex presidente del Banco Central uh -huh. que dejó un país con un 6% de inflación y lo ponen a cargo de la leyera del país. Entonces eso no, no me entra en mi cabeza, uh -huh. porque ¿cómo vas a administrar tú si no pudiste administrar la inflación? Que es una cosa tan fácil, que es manejar la tasa del Banco Central, subirla, bajarla... Si está, muy, si está subiendo la inflación, tú subes la tasa y frena la. Y, y entregues el país con un 6% de, de inflación. Entonces, y con un, y, y con un crecimiento de un, de un menos 6%. Entonces, eso es la estaflación. O sea, Chile no crece, no crece, por más que tú trates de mover, porque la inflación es tan alta que no, no permite que la, la economía crezca. Y eso es terrible. Entonces, la, la otra, el otro mecanismo muy es. Los impuestos es un mecanismo que muy rara vez se usa ya. Muy rara vez Pero también están las políticas monetarias y, lo, y el gasto público Entonces, si uno ve que hay una inflación muy alta Entonces tienen que dejar de hacer gasto público ya. De construir carreteras, hacer un montón de cuestiones Porque eso genera mucha circulación de, de dinero uh -huh. Y el dinero es el que te hace eh, que la inflación suba porque la gente, al final y al cabo, todos somos avaros. ¿Ok? Entonces queremos ganar un poco más de dinero. Siente. Es una cosa psicológica. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces, como está tan bien esta cuestión, estamos ganando plata, subamos un poquito más, sigamos subando un poquito. Entonces, para poder frenar eso, tú tienes que usar la misma técnica mentalmente diciéndole a las personas, mire, ¿sabe qué más? Como la inflación no ha podido ser detenida. Mm -hmm. Vamos a subir los impuestos a un a una tan altos que la gente inmediatamente se queda petrificada y uh -huh. sabe que bajemos los precios nuevamente y se estabiliza de una manera pero automática. Eso Mira. eso lo usa cualquier país. Oye y, y, y así como vamos, ¿tú crees que Chile podría entrar en una recesión? Ya estamos en recesión desde hace, hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí, estamos en recesión desde, desde, desde Sebastián Piñera. Oye, y que, pero ya, pero si ven tu, ves cambios, por ejemplo, el tema del quinto retiro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque le preguntamos a todos, ¿ah? ¿eh? ¿Cuál sí. es la opinión sobre el quinto retiro? Mira, yo pienso que eh, el peor error que podría cometer eh, este gobierno sería no dar el quinto retiro. No darlo. no darlo. El peor error. Sí. Mira. Sí, porque la gente pidió tres cosas sumo tener estallido social. AFP. Uh -huh. Correcto. Sí. Salud y educación. Sí. ¿Y eso ni se habla en el programa de presidente. No. Nada, están hablando de cualquier otro tipo de, de, de, de soluciones paliativas Claro, de soluciones un poco parche en estos momentos Se están dando a, a nivel Exacto. económico no, están Pero no están luz del tema central uh -huh. Que era la salud, la educación y la AFP Entonces, es ¿qué, es lo, ¿qué es lo que yo pienso? Yo creo que eh, como no, no tienen la, la, el, el expertise de poder... Eh, eh, haber estado en la situación de manejar un país que una cosa es hablarla en teoría Y la claro. otra es estar tocando la guitarra lo pasando, claro. Y lo que está pasando, Y lo que está pasando y viendo a la gente que tiene la necesidad Hay mucha gente, mucha gente que hoy necesita su quinto retiro porque no tiene dinero Con las soluciones que ellos pusieron el otro día uh -huh. Tú no resuelves absolutamente nada Entonces, si, si Chile tiene un desempleo tan alto la gente lo único que está esperando emprender, ellos se tienen, la gente en Chile se está reinventando de alguna manera porque no hay dónde trabajar, nosotros no somos un país de empresas no, no. somos son 10 familias que son dueños del país y simplemente ellos son los que ofrecen el 20% de la mano de obra, uh -huh. el resto ellos son emprendedores Entonces tú dices que finalmente este quinto retiro Lo usarían también para hacer algún emprendimiento Por supuesto que Eso es lo que está tratando la gente Salir adelante en ese sentido ¿Y toda la gente que no le queda plata? Bueno, ahí <risa> tiene que entrar el Estado A cumplir, digamos Con ese rol que falló Porque mm. el Estado está para eso El Estado está para darle Calidad de vida a las personas mm. Empoderarlas y darle seguridad a las personas uh -huh. ese es el rol más importante y nosotros no estamos dándole seguridad a las personas no, no estamos viendo los temas del, del cambio climático o sea es una, una cosa desastrosa y tampoco la seguridad de la gente, o sea yo no me siento seguro en ninguna parte entonces al final y al cabo el, el, el rol del país no lo está cumpliendo no está cumpliendo con la las bases de, de todos los países aplican la misma la misma fórmula oye eh, Bernardo ¿y existen posibilidades de, de invertir en esta situación extrema que estamos viendo? ¿hay alguna posibilidad de invertir en algo hoy día? o es bueno, mejor no hacer nada bueno, mira siempre siempre, y creo que lo dije en el, en el programa anterior siempre es bueno invertir en dólares porque el dólar es siempre va a estar en, en, en, al, en la alza, uh -huh. ¿ok? También comenté que era un, un momento a largo plazo invertir en los bitcoins, porque... Los es, bitcoins, sí, los entonces, 33 millones de pesos. Claro, ya, es, <risa> claro, ahí todo tenemos. <risa> bueno, pero se puede comprar un poco, si hablamos de eso, sí, de es entonces pero, pero también hay otras opciones de, de invertir, o sea, mira, la mayoría de la gente está hoy... Eh, invirtiendo en algo que ellos sepan hacer y para eso necesitan dinero si, si tú no le das capital a las personas para que puedan comenzar un negocio porque Chile, fuera de todos los problemas que ya tenemos mm. no ayudamos al emprendedor o sea, si no. tú vas a Corfo y le pides ayuda financiera te dan diez mil mil pesos y con diez mil pesos tú no puedes emprender o hacer un negocio uh -huh. o sea tú sí. necesitas mucho más dinero que eso sí. entonces lo que lo que tenemos que hacer es darle dinero a las personas para que puedan emprender y para eso eh, si tú vas a un banco en este minuto las tasas de interés o son sea, carísimas claro es quieres un crédito de consumo, no te lo dan, uh -huh. porque suponte mucha gente ha, ha quedado sin trabajo, no ha cotizado, suponte, los últimos tres meses, o sea, todo es no, no, no, no, no, no, no, y cada vez nos vamos hundiendo, hundiendo, hundiendo y hundiendo más. Entonces, la, tiene que venir una. la gente que está en este minuto como autoridades, ellos tienen que entender de que tienen que ser más flexibles. O sea, no se pueden basar solamente en la teoría de decir mira no se puede hacer esto porque el libro del señor no sé cuántito ah, dice eso no claro. tenemos que salir a experimentar como lo hizo lo hizo estuvimos hablando el salvador te acuerdas que pusieron ah todo el sí de, verdad sí del, sí sí del Bitcoin exacto porque no hay no no no están bancarizadas las personas entonces Tú tienes que empezar a inventar temas mm. en los cuales la gente pueda salir adelante. De hecho, ya están prestando a algunas empresas eh, eh, bitcoins, digamos, eh, hasta 300 mil pesos para que puedan salir adelante. Pero, pero yo no... Te, te insisto, o sea, viniendo de, de un país que es súper emprendedor como lo es Estados Unidos... Mm. Y estando acá en Chile, no comprendo por qué no escuchan a la gente. Entonces, pero que entonces, es que ¿qué se quiera pasar? ¿Cómo, no, ¿Cómo van a ayudar? ¿Cómo van a ayudar finalmente a la gente? Si lo más probable es que mañana el quinto retiro no, no, no salga. Va a ser un préstamo a las personas. El, el IFE, difícilmente, como existía antes, digamos, como existió ya unos 9. meses, imposible, se extendió un poco el IFE laboral. Eh, pero son ayudas como muy De verdad que no que, que, muy, que no tienen sentido No, mira, la verdad Las cosas que eh, Yo le he dado mucha vuelta De, de, de decirlo de una manera muy eh, Sutil sí. Muy suave Pero la gente ya existe Un descontento, o sea, si tú te fijas En las estadísticas El porcentaje de aprobación Del presidente Cayó Muchísimo. de una forma increíble en un mes uh -huh. O sea, ellos, ese, ese ese periodo que tuvieron Que podían haberse preparado para el primer día Que ponían el, un pie en la moneda uh -huh. debían haber salido con toda, con toda la carne en la parrilla Como se dice en un chileno y, y, y preparar a las personas, digamos Porque si tú le prometes a la gente Que le vas a subir el salario mínimo y después dices que no, que va a ser gradual de aquí hasta no sé cuántos años más. ¿Cómo te sientes tú? Si lo único que estaba esperando y votaste Engañado, claro, engañado, o sea, la gente así se siente. Votaste por esa persona porque te iba a subir el salario mínimo. ¿okay? justamente con la gran inflación que hay, entonces la gente dice, "Oye, pues no alcanza para nada." No me alcanza no, para nada. No. La gente la, los adultos mayores que tienen esas pensiones solidarias ¿Qué les alcanza? No alcanza ni comprar... No, porque se haga, más encima se la gastan en casi en remedio. En solamente remedio. Sí, exacto. Entonces, la gente está decepcionada. Ya, ya partimos con, con el pie izquierdo. Entonces, ¿cómo revertimos esa situación? Exactamente. La, la idea es de que la gente... suponte, un, un, un ministro de Hacienda, con todo el equipo de asesor que tiene, el Banco Central, que son... Chile uno, era uno de los países más admirados justamente porque tenía... Una economía, economía super estable sí estable, sí. claro ¿Por qué no están siguiendo Lo que lo bueno que, que tenía todo eso No lo siguen aplicando Y, y están cambiando las cosas A una manera de Que no va a favor De los ciudadanos Pero estará más, estaremos a tiempo Yo creo, de, obviamente siempre Me imagino, de cambiar las cosas y que el... Es que la van a tener que cambiar ¿Pero en qué punto las van a cambiar? cuando ya ¿Cuándo? Si ya cada día es peor. Mira, si si no aprueban el quinto retiro, yo te aseguro que va a haber manifestación. ¿Sí? Sí. O sea, eso tenlo claro. Escuche a la gente que están hablando. no, si la escu sí. ¿Ya? Es que, claro, pero y, y una revuelta, o no sea, que el pueblo de nuevo salga. Va a salir nuevamente. Va a salir nuevamente porque simplemente no fueron escuchados Y ellos votaron esperado. Claro, y es, pero que ahora, ahora están más molestos Más enojados Porque finalmente lo que les prometieron Supuestamente no No, los, no se está cumpliendo Nada. Entonces la gente está Nada. muy enojada Y todos los días uno ve O sea, porque solo este tema que estamos conversando acá es, Lo conversan es Todo el rato lo mismo Porque no hay, parte, no hay otro tema No hay otra cosa de que se pueda hablar Mira, donde yo vaya... La gente habla del supermercado, sí, lo primero. Del aceite, del de pan, de, de la vecina. De la... Es, que, es, que, es terrible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un, un país inteligente? Lo primero que tienes que hacer es ayudarte para que, para que por ejemplo, cuando tú vayas a la bomba de vecina, el, el impuesto específico, tú lo puedes quitar, suponte, por unos tres meses para ayudar a que se estabilice la economía. El, el, Las tarifas del metro, del tren del, ¿cómo se llama? de las micro, sí, tú los, los puedes bajar, sí. los bajas y tú vas a darle un alivio, un aliento a las personas para poder respirar por claro. lo menos un, unos cinco meses. Claro. Porque en la situación en que se encuentran hoy día, la gente no tiene plata ni para pagar la, la cuenta de la luz, del gas, nada. Entonces la gente está preocupada. Está preocupada. ¿Y qué es lo que radica eso? Radica en la delincuencia. Claro, los niveles de delincuencia son Altísimo. terribles, ¿tá? ya, ¿Te ya es... Se es. el escapo de la sí, ya, el sí. narcotráfico, todas las cosas malas salen al, salen al aire, porque no, no... ¿qué es lo que haces tú? por ejemplo, claro, si tú si no tienes, tienes, una tienes, familia, la... tienes una familia? Tienes que mantenerla, pues. tienes que mantenerla. Obvio, entonces ¿qué haces un, un, sale a delinquir? Sale a robar, porque claro. Ya, no, claro, lo estamos diciendo que eso es lo que tiene que ser, pero finalmente termina en eso. Terminas en eso, tienes que alimentar a tu familia. Exactamente. No puedes dejarlo sin comer. Oye, Bernardo, te agradezco mucho estar con nosotros. Ojalá pasen estos cambios. ojalá Algo, algo se tiene que hacer. Van a, vamos tener, a, ver, que sí, Van a vamos tener que hacerlo. Vamos a hacer. ver qué, qué pasa mañana. Estamos todos atentos a eso. Eh, te agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias a ti.